Aquí en esta parte me doy cuenta que necesito cambiar el accesorio el silenciador Para que me dé un poquito más de alcance Porque este mapa es bastante largo y recto Y vamos a ver si funciona Petarro. ¡Opa! ¡Opa! ¡Eres la maldad en persona!